Hola amigos de YouTube. En esta serie de videos voy a explicarles algo nuevo que probablemente cambie y revolucione la forma de mezclar de forma creativa y divertida. Hace algunos meses me llegó un email de Native Instruments invitándome a conocer un nuevo formato de audio llamado stems. Revisé la información y la serie de videos promocionales de YouTube y sinceramente me pareció muy interesante. Les dejo en la descripción del video esos videos promocionales en inglés para que vean cómo funciona. Y la gran pregunta, ¿qué es Stems? Básicamente es un formato de audio multicanal que contiene 5 subpistas. Es como si fuera una película DVD de 5 canales de audio pero sin video. ¿Y para qué tantos canales de audio? Déjenles explico. Una de las subpistas contiene el audio de su canción, es decir, todas las pistas que componen el tema. Después tenemos 4 pistas donde proponen que exportes, por grupos de pistas, distintas partes de la canción. Por ejemplo, un grupo de percusiones, otro de bajos, otro de sintetizadores y por último el grupo de voces. Cada uno de estos grupos se exportarían en un archivo WAV o AIFF. ¿Cómo se crea este archivo STEM? En la página web www.stems-music.com, en el menú superior izquierda, podrán descargar la herramienta de STEMs Creator Tool, que por el momento es gratuita, pero se encuentra en etapa beta. Que esto significa que es una versión de pruebas, por lo tanto a la hora de exportar el archivo STEM, este podría generar errores. También podrán ver toda la información en español seleccionando el idioma en el menú superior derecha como se muestra en pantalla. Bueno, una vez que han descargado la herramienta y la ejecuten, verán una interfase gráfica como esta. Aquí podrán poner el cover art, datos del tema como el nombre, el artista, el sello, etc. En estos casilleros tendrías que arrastrar tus percusiones, bajos, sintetizadores y voces. Y finalmente el archivo master. Estos nombres y colores se pueden cambiar de forma muy simple. También preescuchar tanto la mezcla STEM y el archivo master. Existe una sección para comprimir la canción si es necesario y expandir la ganancia de audio con el imitador. Sin embargo, si tu tema y archivos de audio están correctamente masterizados, el uso de esta sección sería innecesario. Por lo tanto, se puede desactivar estas opciones de compresión y limitador. Y finalmente se presionaría el botón Export para que renderice el archivo STEM. Bueno, en este video solo fue una pequeña introducción al formato de audio. Explicaré en los siguientes videos el proceso completo para crear estos archivos y posteriormente mezclarlos en el software de Native Instruments Tractor.